One, two, three, yeah. Mi nombre es Adriana Huck, soy sommelier institucional de Bodegas Trapiche. A la parte, eh, digamos, eh, super premium del portfolio de la marca Fondecap, que es un reciente lanzamiento, se llama Fondecap Gran Reserva, es un cabernet sauvignon con seis años de vida, esto es súper interesante, poder probar un vino que tenga un reposo realmente eh, largo y en el cual van a encontrar todas las notas de un Cabernet Sauvignon, eh, sobre todo este que viene de una zona eh, bastante cálida, una zona baja de Mendoza, eh, van a encontrar eh, sensaciones especiadas como pimienta negra, el pimiento rojo muy maduro, eh, ...y mucha nota de fruta pequeña, de valla pequeña... Eh, ...bien cocida, bien enmermelada, mejor más que en cocida... ...y eh, lo interesante de este vino... ...es que tiene una nariz muy agradable, muy suave... ...lo interesante de este vino es que en su nariz... ...presenta notas frescas, eh, dulces si quieren decirlo así, frutales... y en boca van a sentir un cabernet bastante atípico, con mucho volumen, con mucha expresión, pero suave, untuoso, delicado, lo que los ingleses dirían aterciopelado, realmente un vino excepcional.